Por eso te digo, este, ¿cómo te digo, así como dices tú, uno lo llena por ejemplo de desperdicio en la mañana, digamos. Comida normal ahí. Y ya sí, ni hora de la tarde. En la mañana le eché un poquito de comida alimento, talada. ya me di le puedes le un poquito, poquito. Un poquito. No, pues no, bastante. Sí, sí, que se vayan rapidito. Y en la tarde le eche el alimento. Alimento. ¿Cuántos de los dos vamos a coger? Manchados. Vamos a ver qué es blanco que está mirando. Vamos. Ese que está agachado ahí. No más hembra hay dos hembras. ¿Qué hembra la pinta esa? Los machos. Machos. No, lo que tuyo es. Ah, ah tuyo ese es. El, machos. Machos. Ese. Y los dos hembras. A con. Hoy estamos, a, estamos a 23. A 23, sí. Bueno, en ocho días están en su portada ya hoy. O sea, hoy como digamos como el. Como el, el viernes tres. de esta semana que viene. 3, 3. Más o menos. 28. Antes de elecciones, como el viernes más o menos. elecciones El 13. Antes elecciones, ¿no? Como el 9 más o menos. Son las que no, desde las elecciones del 13. No, nosotros el 3, marido. el 3 de marzo. Y mm. sí, hasta está comiendo. ¿Sabes? Entonces traigo un poco así de rellenito. Mira cómo están, mira cómo están de